Bueno, pues nada, hola, muy buenos días. Eh, gracias a todas y a todos por estar esta mañana aquí. Sabemos que ha habido un espectáculo y otra eh, y otra actividad en, en el otro espacio y pues que quizá algunos os vayáis incorporando a, poco a poco, pero bueno, el tiempo es el que sí tenemos que empezar. Eh, antes de nada, quisiera presentar quiénes somos nosotros. Estoy yo aquí, Augusto Paramio, con mis compañeros de oficina, que están Isabel, Ángela, Carolina y Manuel. Y nosotros en el Ministerio de Cultura y Deporte y concretamente en la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que ha sido la encargada de, de organizar este, este congreso, nos ocupamos de los programas europeos. Europa, Creativa, Cultura y el programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. Es decir, que somos los puntos el, puntos nacionales de información de dos programas europeos que se integran perfectamente con el contenido del Congreso. De ahí que nos han propuesto y hemos pensado que tenía cierta oportunidad eh, el, el hacer una, una presentación. Para ello, pues en vez de hacer como hemos hecho en ocasiones anteriores, presentarle el programa, cuáles son las líneas, cuáles son las, las, eh, los calendarios, hemos creído que era más oportuno y que se integraba y se armonizaba un poco con las diferentes eh, actividades del Congreso, invitar a casos de éxito eh, financiados por ambos programas, que son los invitados que están hoy aquí, de los dos programas y que nos van a contar un poco bueno, pues cómo han diseñado sus iniciativas, cómo los han eh, formulado y, lo que es más importante, cómo los están ejecutando. La mayoría de ellos están ya a punto de acabar, con lo cual nos pueden hacer una especie de overview, una especie de visión general y, bueno, pues contarnos un poco las luces y las sombras. Nosotros somos los puntos nacionales de información, contamos la teoría, pero siempre nos interesa aterrizar todo lo que nosotros contamos teóricamente, pero que se ...se encarne eh, concretamente en los casos prácticos. Insisto, dos programas europeos, Europa Creativa Cultura. Europa Creativa tiene dos subprogramas. Uno es el de Cultura. Hay otro programa que es el programa Media. Hoy están aquí también nuestras compañeras de la oficina Media Andalucía porque el programa Media tiene oficinas en algunas comunidades autónomas y el programa, insisto, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, que es un programa que ha iniciado su andadura en este septenio 2021-2027. Entonces, bueno, pues lo primero que me interesaría era, efectivamente, presentar a los, a los ponentes, mejor dicho, casi que se, presenten, que se presenten ellos, que nos digan cuál es su proyecto, en qué consiste y luego a partir de ahí establecer un diálogo entre nosotros y eventualmente habrá también un pequeño periodo para una pequeña parte de la presentación para que hagáis eventualmente preguntas eh, de, de lo que se os vaya ocurriendo. Nuestro consejo, perdón, nuestra, eh, nuestro lema y nuestra divisa, de, de, eh, lema es que perdáis miedo al tipo de financiación a los, a los programas europeos que sabemos que arrastran una cierta reputación de complejidad y de burocracia. Aquí espero que se encarguen de ilustrar que a través de estas líneas de financiación se pueden hacer proyectos, es dinero ese dinero lógicamente ayuda a, a poner en marcha iniciativas como la que hoy nos convoca y el resultado es estos, estos cuatro proyectos que hoy nos convoca Así que voy a dar la palabra primero, ¿eh? quizá Pasando un poco quizá por este turno a Antonio. Antonio es el gerente de la Fundación InterArts. Tiene un proyecto financiado por el programa Europa Creativa. Él nos va a hablar de él brevemente. Pero ayer, durante la, vamos, durante la cena, nos contó que tiene también un proyecto del programa CER. Es decir, que... se encaja perfectamente con lo que nosotros queremos transmitir, que sois potenciales beneficiarios de estas dos iniciativas y que si la cultura es un sector extraordinariamente flexible y extraordinariamente versátil, la ciudadanía lo es más. Así que si tenéis algún tipo de iniciativa. Yo y ya me callo, eh, estaría, a, apostaría que el 90% de las actividades que hoy se han celebrado aquí y de los grupos que estáis hoy aquí, sois potenciales candidatos para este tipo de, de, este tipo de programas. Así que te doy la, pa te doy la palabra, eh, Antonio, y nos cuentas tu proyecto, que estás, eh, estáis ya a punto de terminarle, y por qué no unas pinceladas del proyecto CER que también nos vendría bien que nos contases. De acuerdo. Gracias. Eh, a... Augusto, eh, gracias a todo tu equipo para haber organizado este momento y para habernos tenido en consideración. Eh, aviso a los técnicos que soy un gritón, así que cuidado con eh, mi tono de voz. Eh, me llamo Antonio cuchardo soy un siciliano afincado en Barcelona, eh, mediador cultural también he hecho cositas como un doctorado en economía o licenciado en Derecho y eso lo digo más bien porque la cultura es transversal y entonces también gente que ha hecho un recorrido diferente luego puede de alguna forma llegar a poder contribuir, apoyar la causa y en este caso el sector de la cultura y de la creatividad. La Fundación Interarse es una entidad que lleva más de 30 años gestionando proyectos en ámbito europeo pero no solamente que tiene una vocación pública a pesar de ser una entidad privada completamente independiente, vivimos solamente y exclusivamente de los proyectos que somos capaces de diseñar generar y luego gestionar siempre competimos en régimen de libre competencia y no tenemos ningún tipo de apoyo estructural a la gestión de la misma fundación o un sistema por ejemplo de eh, asociados, socios voluntarios, entonces Realmente somos un ejemplo de eh, organización, de fundación que busca eh, perseguir sus finalidades a través de actividades, fondos y acciones e iniciativas mayoritariamente europeas, al menos en los últimos diez años. Eh, veniendo al, a la fundación en sí misma, nosotros trabajamos en el sector del diseño de políticas culturales, eh, en el apoyo a gobiernos locales, regionales, eh, pero sobre todo a organismos internacionales, en el diseño de política o de líneas de financiaciones, y también eh, somos eh, presentes eh, en el ámbito de la cooperación cultural internacional. Trabajamos en cooperación y desarrollo a través de la cultura, vertebramos nuestra acción a través de la cultura. Esta demostración es eh, que la cultura es también un elemento la intersectorialidad de la cultura es fundamental en este sentido. Eh, veniendo al proyecto DRIS viene desde un camino eh, bastante, normalmente considerado lejos respecto a las vocaciones de las Europas Creativas, pero es una otra demostración de la posibilidad de eh, interacción entre también diferentes direcciones generales de la Unión Europea. Sabéis que la, direcciones gener la, la Comisión Europea trabaja con varias direcciones generales que son como la parte operativa de di diferentes ministerios que gestionan y organizan Operan eh, las políticas en varios ámbitos europeos: Se puede haber migración, puede haber asuntos interiores, puede haber economía, eh, cultura, y podemos seguir adelante. Y esto es un proyecto que nace en el 2013 bajo financiaciones de la Dirección General de Asuntos Interiores. Eh, y es un proyecto que se llamaba Brokering. Eh, es que ha pasado mucho tiempo, Mockering Migrant Culture Participation, es decir, eh, una mediación a través de la eh, participación cultural de los migrantes. Eh. Y eso es una demostración de que se consideraba ya eh, en el 2013 el eh, arte la, la, la, la cultura como un elemento importante para la... Eh, para generar sinergia y para generar eh, inclusión en determinados ámbitos de la sociedad en el riesgo de exclusión social. Eh, es un proyecto que eh, quería eh, desarrollar eh, la capacidades de, de eh, involucrar en la toma de decisiones y también en la generación de oferta cultural de las instituciones culturales de diferentes países europeos, entre ellos también España,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 de las instituciones culturales, eh, y a partir de ahí crear una sinergia entre eh, las diferentes organizaciones y asociaciones que participaban, instituciones que participaban en este proyecto, eh, en una lógica de, part de learning partnership, es decir, de aprendimiento recíproco eh, de una a otra. Y finalmente se generó un sistema de evaluación para las mismas instituciones para ver el nivel de integración de las comunidades migrantes. A nivel de toma de decisiones de la misma programación de las instituciones culturales y también del diseño de, la, de las programaciones culturales para favorecer el acceso de migrantes a la misma. Entonces, ese es un primer punto para favorecer a través de la cultura y la creatividad el acceso, eh, la, la integración de comunidades migrantes. A partir de ahí eh, decidimos de seguir adelante y presentamos una continuación de este proyecto eh, en Europa Creativa. Esto en el 2018 y conseguimos los fondos. En este caso cambiamos de nombre, se llama DRIS, eh, también eh, en este caso el, el acrónimo en español de eh, cocrear sociedades interculturales con un enfoque hacia el racismo y la discriminación. A raíz de la... Eh, se trata de promover el diálogo intercultural, eh, a partir de la consideración que a través de la cultura, del arte y de la creatividad se puede generar dinámicas eh, eh, socioculturales eh, de integración para las comunidades migrantes y se trabaja en, en tres ciudades diferentes. En este caso es un proyecto que estamos implementando en Barcelona, y en Roma y en, eh, y en eh, Berlín. Eh, son tres acciones principales, una de formación, la otra sobre técnicas de, de co-creación y de participación, de coparticipación eh, para eh, el sector de la cultura y la creatividad para poder trabajar con comunidades migrantes y para poder eh, diseñar... Eh, oferta artística y eh, cultural con la participación de, los, de las comunidades migrantes y actores migrantes y finalmente hay un uh, diseño a través de este proceso de co-creación y de copartecipación de una acción eh, pilota, de una pilot action en cada una de las ciudades que se han involucrado y que se obviamente realiza a través de este proceso de co-creación y de coparticipación. Y finalmente, que es un elemento fundamental del Creative Europe, se genera también una dinámica de movilidad y de networking entre las comunidades y los actores que han participado en este proyecto eh, a través de viajes a las diferentes ciudades por parte de las comunidades, los actores de, de esas, Pilot Action y de los formados para obviamente aprender e intercambiar experiencias. Está muy clarito, lo, lo, lo has explicado muy bien, luego quizá habrá tiempo de entrar en detalles de cómo habéis seleccionado esos grupos, cuáles son las comunidades con las que habéis trabajado, pero como primera reflexión está muy bien y lo, lo has encajado muy bien. Dejamos también para una segunda parte el proyecto CHERF que hemos mencionado y si os dais cuenta vamos a ir un poco alternando los dos programas. Europa Creativa, pasamos al programa de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, en este caso está Olga con nosotros que viene del... del de la, la organización Oxfam Intermon que todos conocéis muy bien, porque son muy activos y con un recorrido muy amplio. Lo que pasa es que en este caso nos vamos a concentrar en un proyecto que se llama Right in the Run, que efectivamente también entra en este contexto que es el que hoy eh, nos, nos, ha, nos ha reunido aquí en el tema de inmigración, de, eh, de, de, de, de, de deshabilitar los discursos del odio, en fin, que nos cuentes un poco de vuestro proyecto, aunque sabemos que también tenéis otras iniciativas que han sido aprobadas por el programa CER, pero también tendrán lugar en otros. Vamos, que esto eh, nos convocarán en otras, en otras jornadas como esta. Pues un placer, muchísimas gracias por el espacio y nos da mucha alegría poder compartir un trabajo de dos años, porque en este caso eh, el proyecto Writing in the sí se eh, si, si ha finalizado, estamos en la parte final de, de informes. Y, y bueno, lo que hemos hecho durante dos años en España y en Italia, trabajar Oxfam intermón Oxfam Italia, Maldita, el medio de verificación Maldita sí. y Open Police, otro medio de información política en Italia, para de alguna manera monitorear, eh, prevenir y sobre todo también un enfoque ¿no? que creemos que lo hace diferente, contrarrestar la, la desinformación y los discursos de odio, principalmente en línea, hacia las personas migrantes. ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué manera hemos trabajado durante dos, dos años? Pues bueno, en cuatro líneas. Eh, uno, apostando por el periodismo de verificación y de ahí la alianza con medios y con y en este caso desde España con Maldita.es y en específico con Maldita Migración, que trabaja específicamente sobre aquellas desinformaciones, bulos, que afectan a, a las poblaciones migrantes en, entre, entre otros colectivos, no poblaciones. Eh, otra parte, ¿no? de además de apostar por la verificación, del periodismo de verificación, ha sido aportar evidencias. Sentíamos que era muy necesario eh, desenmarañar, evidenciar eh, cuáles son las estrategias que la desinformación y específicamente la desinformación antimigrante utiliza para, poquito a poquito, ir mmm, eh, dañando esa convivencia y también dirigiéndonos ¿no? hacia, hacia un fomento de discursos de odio. Una tercera parte ha sido formaciones que ha sido muy enriquecedora. Eh, las, los grupos eh, principales a los que el proyecto se dirigía eran profesorado, eh, estudiantes, jóvenes, organizaciones sociales, organizaciones de personas migrantes, organizaciones de personas que trabajan por la defensa de los derechos de las personas migrantes, instituciones, es decir, ese, esa era ¿no? el... el la, la audiencia, el público al que, al que nos dirigíamos para llegar ¿no? con, con información y recursos, pero para nosotros lo más importante, ¿no? para poder generar un cambio y un efecto multiplicador en todo el trabajo ¿no? y toda la, la evidencia y, y los recursos que existen. ¿no? Y una última cuarta línea sería ya la sensibilización y la información, que eso ya se enmarcaba en una, en una campaña de, de comunicación, frena verifica y comparte con la que pretendíamos llegar con todos esos recursos que se han generado durante dos años de proyecto a, a, a la ciudadanía y a las instituciones, porque sentimos que también es necesario que se tenga en ese sentido. ¿no? Y, y, y bueno, es verdad que en este, en este caso nuestras audiencias ¿no? eh, y su efecto multiplicador, nuestro objetivo y el objetivo de Oxfam, ¿no? porque quizá alguien pueda pensar, bueno Oxfam trabajando en narrativas, bueno pues veníamos trabajando en narrativas por lo que esta oportunidad ¿no? con, con Maldita se nos encajaba perfectamente porque no podemos luchar ¿no? contra eh, o atajar la desigualdad si no abordamos cuáles son los imaginarios sociales que la población ¿no? mm. tiene, eh, construye y cómo eso dificulta que pueda haber eh, cambios ¿no? y avances y políticas que nos permitan eh, lograr esa igualdad ¿no? de derechos y oportunidades. Entonces, desde ahí, ¿no? desde, desde allanar ese, ese camino, mostrando esas evidencias, es que queremos contribuir a esa integración ¿no? desde, desde España y también desde Europa. Muchas gracias. Yo creo que se va articulando un poco el discurso y yo creo que la mayoría de los asistentes al Congreso deberían escuchar este tipo de, de proyectos porque efectivamente les llevan a implementar eh, iniciativas que ellos tienen y que no saben encontrar un marco financiero. Nosotros, insistimos, somos una herramienta de financiación, pero una herramienta de financiación puesta al servicio de, de reivindicaciones, de inquietudes que están en la sociedad y dos programas como Cultura y Ciudadanía están al servicio los lógicamente de, de pues eso de la, de la ciudadanía y de la cultura eh, volvemos a dar ahora volvemos a hacer el zigzag y volvemos al programa Europa Creativa en este caso con Iván Pivoti eh, el, el caso de Iván además es doblemente eh, interesante porque ha convocado a dos beneficiarios a dos artistas raperos a, a Brian y a Futsi, que están aquí, que también tomará la palabra. Y eh, Iván viene, le conocemos de, de mucho, desde hace mucho tiempo, porque la comisión normalmente convoca, bueno, normalmente, habitualmente, ocasionalmente, convoca lo que se llama pilot calls, eh, convocatorias pilotos. Eh, es decir, es, es, es sensible de que algo está ocurriendo y hace una convocatoria específica para ese topic, para ese tema. Y a partir de ahí, siempre lo decimos, no es un fuego de artificio. Normalmente ese tema que ha comenzado siendo una experiencia piloto, una convocatoria piloto, lo va a integrar en lo que es la convocatoria convencional. Bueno, esto ocurrió en el 2000. 16. 16. Se hizo una convocatoria para refugiados. Recuerdo perfectamente cómo nos convocaron a los puntos nacionales de contacto desde la comisión. Nos dijeron, vamos a lanzar esta convocatoria. Tenemos muy poco dinero. No lo deis mucha publicidad porque va a, public va a provocar mucha frustración, porque va a haber muy pocos proyectos seleccionados. Decir a un punto nacional de información que no difunda el programa es una contradicción. Todos lo difundimos mucho, como teníamos que hacer, y efectivamente, pues hubo unos. Recuerdo que muy pocos proyectos 12 seleccionados, proyectos. y entre ellos el de Marmaduke que se llamaba in Europe. Y en este caso era un proyecto de refugiados con temas de jazz, si recuerdo bien. Bueno, este fue nuestro primer contacto. A partir de ahí, el tema de los refugiados fue una de las prioridades que, como os decía, aparecen y están reflejadas y, y, y protocolarizadas dentro de la convocatoria convencional de los proyectos de Europa Creativa. Bueno, este fue nuestro primer contacto, pero a partir de ahí han seguido eh, presentando proyectos al programa Europa Creativa. Hoy el que nos convoca es un proyecto que nos acaba de regalar, muy generoso, un disco que es Sounds of the Root y que está también terminando, si no lo has terminado ya, está a punto de acabar y que va, eh, lógicamente, que, que, que se alinea con los, eh, digamos, con los objetivos y con los contenidos de este Congreso. Así que la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo, mi nombre es Iván Pivotti, eh, represento a Marmaduque, que es uh, una agencia de contratación y producción musical con sede en Sevilla y activa en toda España. Y, como ha dicho Augusto, nosotros nunca antes de 2016 nos hemos, ocupado de, eh, nos hemos planteado presentarnos a proyectos europeos, ni eh, trabajar directamente con uh, migrantes, pero es algo que siempre ha estado un poco presente en nuestras sensibilidades. Por lo tanto, eh, cuando en 2016 salió la convocatoria extraordinaria, era el momento de la guerra en Siria, Os recordaré las tantísimas personas que escapaban de la guerra, que cruzaban, eh, que cruzaban el Mediterráneo con destino a Grecia y, y claro, Europa y la Comisión Europea quiso dar una respuesta a ese, a ese problema en, en el sector cultural también. Entonces eh, nos presentamos esa convocatoria que eh, como resultado eh, era una convocatoria más pequeña de las normales que se solían que se solían presentar como resultaron ganaron creo que fueron unos 12 proyectos en total, muy pocos proyectos y, y claro, no, nos sorprendió bastante que nos lo concedieron, pero nos dio tam, también mucha motivación porque era algo que eh, nosotros siempre nos habíamos ocupado de, de música, concretamente de jazz, y era algo que nos daba la posibilidad quizás de, de movernos en otros territorios que conocíamos menos, pero que, que, no, que nos motivaban particularmente a conocer. Entonces, eh, bueno, lo que hem, hemos empezado a trabajar con nuestros socios europeos que eran uh, de Bélgica, Alemania, Italia, luego se sumó otro socio griego para aprovechar otra vez el flujo de Oriente Medio y de Turquía. Y, y todos socios relacionados con la música, todos um, bien festivales, productoras, uh, todo, todo, todo que se moviese en nuestro ambiente. Nos concedieron el proyecto otra, en otra edición y el, el segundo proyecto terminó ahora en diciembre 21 hace menos de un año. El proyecto consistía, los objetivos eran la integración de los refugiados, pero también de manera más amplia, de los migrantes a través de la música, que es el, el, el circuito que nosotros más controlamos. Y eh, hemos planteado hacer eso con, en, eh, a, libe, a nivel local en cada uno de los países de los socios eh, a través de favorecer las, uh, la creación de grupos mixtos de músicos, no solamente de jazz, todos los estilos musicales valían, eh, porque claro, pensamos que no había que cerrarse, además el jazz es algo que es muy minoritario y sobre todo en... en en los países del sur del mundo, hay otros estilos que, que se dan con más frecuencia. Entonces, por un lado, queríamos favorecer la, el encuentro entre el músico, el, el, la persona extranjera, el migrante que llegaba a nuestros países, con el circuito de los músicos locales, de los músicos que ya estaban activos en el territorio, y por otra parte, eh, crear un inducto que eh, favoreciera que se pudiesen a, a, asistir a conciertos de esos grupos o sea crear un, uh, un, un, un nuevo un, un, una clase de personas que pudiesen asistir a esos conciertos un público un público que a lo mejor al cual no tenían acceso con antelación. Entonces, esto hicimos, hicimos un montón de conciertos, conciertos evidentemente pequeños, vienen uh, en, en locales, vienen pequeños teatros. Y una cosa que fue muy curiosa, hicimos uh, conciertos en la casa de la gente, house concerts, para que per se permitiera ese contacto directo entre el músico eh, extranjero. Y un poco la, la, la, audiencia, la audiencia de la casa, los amigos, la, la, la familia. Y eso fue muy, fue muy bonito porque creó unos vínculo muy estrecho. Entonces, eh, los objetivos han, han sido estos. Luego, unos objetivos más grandes han sido los de formar un grupo a nivel europeo de los músicos que se habían estado un poco seleccionándose en un mismo estilo. Y si se, se hizo girar ese grupo en en los varios países, pero claro, yo creo que el trabajo más importante fue el trabajo del territorio. El trabajo del territorio que hicimos, la primera dificultad que encontramos fue encontrar a los, uh, a los beneficiarios, a los participantes, porque claro, no ocuparnos nosotros, de nosotros no, no somos una, una asociación de apoyo a la migración y, y no teníamos mucha constancia a veces de, de quiénes podían participar. Además, Sevilla no es especialmente una ciudad donde hay más inmigración, hay otras ciudades donde es más fácil encontrar, encontrar colectivos migrantes de diferentes países. Pero tirando un poco de los hilos, tanto de las asociaciones de migrantes, del CEAR con los que conocíamos, nos pusimos en contacto, y con el circuito mismo de, de la música, porque claro, los músicos luego se conocen unos a otros, mira yo he tocado con este, hay un... ese toca muy bien, ese hace una cosa muy guapa, y, en fin, que... llegamos a tirar de ese hilo y al final salieron muchos músicos. Entonces, el resultado, ¿cuál ha sido? Que eh, hemos apoyado a grupos que acababan de formarse, grupo mixto eh, formado entre músicos locales y músicos migrantes y se ha intentado también fomentar la formación misma y la creación misma de algunos grupos y es interesante que estén aquí de hecho Biran, Wampak y Fuji porque eh, son dos representantes que siguen en activo de, ese, de lo que se ha ido haciendo en estos últimos años. Eh, por un lado, Juan Pac es, uh, un, uh, bueno, él ha sido un artista, un cantante muy popular en su, en su ciudad, en San Luis, en Senegal, y eh, llegó a Sevilla, eh, conoció bastante casualmente, músico de aquí, formaron un grupo y es un grupo que el, justo en los años en, cuando empezamos el proyecto entonces es un grupo que el proyecto ha apoyado y que sigue en activo, que está presentando su segundo disco y es algo que, está, que, está, que va hacia adelante. Además, es curioso, ya lo contará Virán, porque él está planteando, él tiene un discurso político bastante, vamos, muy inteligente, que es eh, la, la idea de parar la diáspora de los países africanos y favorecer el retorno de, lo, de, de las mentes y de las fuerzas africanas a los respectivos países del continente. Para, para hacer esto está organizando, ya eso la prim, ha hecho la primera edición, un festival de música pero también de integración de, de charlas sobre migraciones de diferentes maneras para, para buscar una, una solución a ese, a ese, a ese fenómeno en, en su país, en San Luis. Ya lo explicará él. Y por otra parte, Fuji Fuji también es un, uh, un artista, un uh, rapero, un MC argelino, muy famoso, muy conocido en su país, pero que por su activismo en los derechos de expresión, eh, tuvo que marcharse de su país, fue condenado en Argelia, tuvo que escapar y refugiarse aquí en, en España después de, de un gran periplo. Entonces, nada, esto todo con, con Fuji y con Virán se ha construido un colectivo rap en Sevilla, eh, un colectivo que sigue funcionando, que está haciendo su concierto, que está, con, está cobrando su caché eh, y se llama NHH34 y es algo que está vivo. Entonces, un colectivo que se ha formado entre eh, raperos migrantes y raperos sevillanos que sigue teniendo una, una continuidad y esto es un poco lo que más nos, nos enorgullece, entre comillas, el, el hecho de que una vez terminado el proyecto, eh, seguimos aquí, pero no solo aquí dando esta charla, sino el sábado tenemos un bolo, hemos estado haciendo otras cosas y, y, y las cosas se sigue moviendo. Ojalá se siga así por, por un... Por un, tiempo, por un tiempo más largo. Pues nada, todo esto para decir que eh, desde nuestro punto de vista, pues, eh, la, el, proyecto, eh, no, el significado del proyecto tiene, tiene que insistir en los derechos de movilidad de la persona, de los derechos de movilidad transfronteriza de la persona. Y evidentemente, estos son dos ejemplos de, de personas que vienen de fuera, personas que traen uh, su bagaje, artistas uh, eh, ya formados y, y, y que pueden dar todavía mucho más. Y, y son dos personas que viven en Sevilla, que son, son nuevos andaluces desde Senegal y, y Argelia. Yo me gustaría que, que contaran sí, sí. ellos un poco Sí, nos interesaría que contaseis un poco lo que ha contado ya, ya Iván, pero bueno, no tanto el trayect la trayectoria, que la podemos imaginar desgraciadamente, de cómo salisteis de vuestros países, sino una vez aquí, cómo entráis en contacto con Marmaduc ¿eh? y cómo eh, empezáis a trabajar con ellos, cómo empezáis a, a hacer vuestros conciertos, pues en el fondo sois los dos artistas eh, artistas de rap, y cómo os integráis en un medio, como en este caso el sevillano, y si hay y cuáles han sido las, las la interacción que habéis tenido con los artistas vocales que lo interesante es la integración vale uh, buenos días o buenas tardes a todo el mundo mi nombre es Biran Wan conocido como One pack soy artista de Senegal soy filólogo también activista y emprendedor social, me puedo llamar así aunque no tengo <risa> los diplomas y soy músico, soy músico de vengo del rap, pero soy músico de soul, funky, hip hop, jazz, R&B. Todo lo que es música negra en general, todo lo que represento ¿no? mi historia en general. Y también trabajo como intérprete en centros de acogidas, sabe, para ayudar a gente y para ayudar ayudarme también a a este cambio. Y um, la verdad, uh, cuando conocí conocí a Iván, gracias al proyecto Sound Roots, porque Iván no contactó, porque yo vivo aquí desde hace ya 5 o 6 años, eh, y conocí a un músico de Sevilla que, que mm. es Batería, y lo que nos han unido es la música negra, porque él tocaba música de James Brown, soul y nos juntamos y creamos el grupo One Pack and Fellows. Un día, me acuerdo, me contactó Iván ¿sabe? para decirme estamos haciendo un proyecto así de... y fue la verdad el primer contacto serio que hemos tenido para empezar a movernos a través del proyecto Sound Roots. Hemos hecho muchos conciertos, por ejemplo en Ceuta, en los centros, hemos hecho conciertos en Bélgica, en Italia, en el Festival de Jazz de Polonia y todo y la verdad ha sido muy uh, no ha dado mucho no el proyecto Sound Rules gracias el proyecto hemos hecho muchas cosas muchos conciertos sabes y seguimos haciendo cosas uh -huh. y a través de este mismo proyecto empezamos a yo hago también rap con raperos de Sevilla y cuando empecé el proyecto estábamos ahí haciendo conciertos y trabajando en el centro me enteré de la historia de Fuji que, ¿sabe? que es rapero de Algeria con una historia y con su todo preparado, ¿sabes? Uh -huh. Y me dije que no, tenemos que conocerlo y hacer algo junto y así ya seguimos haciendo conciertos juntos de rap sí. al mismo tiempo, ¿sabes? Y um, la idea que tenemos, por ejemplo, como lo dijo Iván, organizó un festival en Senegal que se llama Back to the Roots, que sí. significa volver a las raíces, porque estoy muy comprometido en tema de migración. Verdad, hay mucha propuesta, pero creo que nosotros también tenemos que hacer algo. Y yo propongo un proyecto de retorno. Si digo retorno es porque nuestros ciudades también lo tenemos que construir. y Somos jóvenes, tenemos que hablar con la gente de la diáspora para poder venir, empezar a reconstruir y trabajar con las asociaciones a nivel local. Y también es un proyecto de, de, de viaje para europeos o quien sea que quiera visitar eh, África o Senegal para poder venir, colaborar, hacer música, intercambio, hablar del tema migratorio. ¿sabe? Y la idea que tenemos es hacer algo en Sevilla porque ya nos estamos formando para crear una asociación de, de África, de... de, de, de como, africanos para poder aportar algo culturalmente a la ciudad de Sevilla, ¿no? Esto mm -hmm. es uh, la verdad lo que queremos hacer. Y también hay muchos más proyectos de lo que hablamos de migración. Tenemos que empezar a ver todas las asociaciones africanas para repertoriarle y intentar crear un, algo junto para poder saber cómo, si hay por ejemplo problemas de racismo, cómo poder tener la información para decir ¿sabes? para saber un poco la ley y poder defendernos y poder también sí. integrarnos sabes esto es la idea que tenemos um, pensado y conocer más gente y conocer más gente que están interesados a colaborar con nosotros de hecho el día 26 de noviembre hacemos la presentación del festival en el museo africano porque colaboró con ellos también para gente que, que se ha interesado, pueden venir, informarse para viajar, porque el, el evento es como un encuentro donde tú puedes conocer un poco la cultura, la comida y hablamos de tema migratorio y nos gustaríamos también cambiar un poco de, de tema para ver cómo uh, ojalá que un día se pueda venir gente para venir y colaborar y irse, ¿sabes? Y sin problema. Pues ya te ya... Te adelanto que podéis contar con nosotros que todo este tipo de iniciativas que acabas de mencionar, curiosamente, tienen también encaje no en el programa Europa Creativa, por el que estáis hoy aquí, sino en el programa CER que es el programa... Que, que, que nosotros también manejamos todo el tema de inmigración todo el tema de discurso de odio todo el tema de las protecciones todo eso es competencia de este programa un día hablaremos ya le daréis os daremos la información os diremos cuáles son los requisitos pero en cualquier caso que sepáis que esta fuente de financiación existe y que está a vuestro a vuestro servicio ¿puedes eh, contaros algo también hola buenas tardes eh... Gracias a, todo, a todas las personas que, que han puesto este proyecto. Para mí, lo siento, Para mí, este proyecto me, me ayudó mucho. Porque llegó en España en el 2019, uh, vi mi país, vi mi país. Perdido, perdido mi casa, perdido mi coche, mi tienda, mi estudio de música, perdido todo mi vida. Llego en España por, uh, por una protección, por una libertad. Eh, no pienso en este momento a contar o hacer un concierto porque... Tenía muchos problemas en mi país, tengo 10 años de cárcel por mis canciones que molestan el gobierno de Algeria, tengo 288 músicas, eh, tengo 11 discos. Eh, como artista que vi su país, pienso solo en integrar esta sociedad española. ¿Cómo integrar esta sociedad española? Eh, eso para aprender el idioma. El eh, primer curso es el idioma, después del segundo curso la cocina. ¿La cocina por qué? Para trabajar, no pensaba a contar. O... Pero tengo un gran lucha en mi país por la libertad de expresión, por la libertad de la mujer, por la libertad de la vida. Por la libertad de la vida, solo eso. Eh, este proyecto me doy una gran suerte, una oportunidad Grandísima oportunidad para hablar de to todo eso. Eh, este proyecto, eh, antes es un proyecto, ahora somos una familia. Mm. Como el grupo de la HH34, el pero Silviano, Biramo, Iván, para mí. Antes no tenía un amigo aquí, una familia, ahora tengo una familia aquí con este proyecto, este proyecto eh, me permite de producir tres videoclips, tres videoclips aquí con la alapéros diferentes de aquí, eh, de conocer mucha gente de, de cultura diferente, de país diferente, eh, con todo, eh, la, la pero si bien nos aprendido mucho el idioma español, eso es la integración. <risa> Para, para mí este proyecto me profita por mi lucha, por la lucha por la libertad de la mujer en mi país, por la libertad, de, porque soy organizador, no soy arapero, solo soy organizador de manifestación en mi país por la libertad, eh, con mucha organización en mi país. De, por la libertad de la mujer o la defensa de la infancia de niños, es una gran lucha. Antes, antes, en 2019, esta cosa, pienso que es imposible, sí. imposible de conseguir eso. Ahora eh, tengo mi mi pasaporte, me papel, tengo una situación, una situación, una situación, tengo una familia, tengo un trabajo y eso es el proyecto. Pues me... muy vida. Nos alegra mucho. Sí. Esto es lo que en nuestra jerga se llama intangibles. ¿De acuerdo? Hay que justificar, hay que darlos deliberables, hay que... pero hay también intangibles y son absolutamente eh, apreciables y, lógicamente, casi lo más importante y lo que es el motor de, de proyectos de, de, de este tipo. Cerramos el círculo ¿eh? con Humaya, que también eh, tiene muchas cosas que contarnos. Viene del Instituto Europeo del Mediterráneo y su proyecto está eh, digamos eh, enfocado a temas de islamofobia y de, y de, y de mujer-proyecto. CER, hemos dicho. Europa Creativa, CER, Europa Creativa, y cerramos con CER antes de iniciar el turno de preguntas. Vale, eh, Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Yo soy la asistente del proyecto MAGIC. Eh, son las siglas de Muslim Woman Against Gender Islamophobia in Society. Eh, MAGIC es un proyecto REC, ahora CER. Eh, ganó la convocatoria eh, de propuestas para prevenir y combatir el racismo la xenofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia y para controlar, prevenir y contrarrestar la incitación al odio en línea del 2020 eh, es un proyecto de dos años y somos cuatro socios eh, nosotros, el Instituto Europeo del Mediterráneo que coordinamos el proyecto eh, Fundación Alfanar los dos somos socios de Bélgica y tenemos otros dos socios eh, perdón, de España tenemos otros dos eh, socios de Bélgica que son el Colectiv por la inclusión y contra la islamofobia en Bélgica y Media Diversity Institute eh, Global. El objetivo de nuestro proyecto es prevenir la islamofobia de género en España y Bélgica, en particular en los medios de comunicación, eh, porque en los medios de comunicación eh, porque creemos que son instrumentos clave eh, a la hora de configurar un imaginario sobre un determinado colectivo e influir en la opinión pública. Eh, ya que los medios si ofrecen eh, una imagen negativa sobre un determinado colectivo, como por ejemplo destacando que el, el Islam reprime a la mujer, se acaba creando un imaginario cultural que suprime cualquier otra explicación, por ejemplo la libre elección de llevar el hijab. ¿Y por qué islamofobia de género? Eh, porque muchos de los informes que se han publicado al respecto alertan de que las principales víctimas de la islamofobia son precisamente las mujeres, eh, por su calidad de mujer y porque su musulmaneidad se ve muchas veces evidente a través de su vestimenta, en particular a través de, del hijab. Además, eh, son víctimas de múltiples discriminaciones, de discriminaciones interseccionales, como puede ser la raza, el origen étnico, social, el color. Y mmm, también, según varios resultados eh, de análisis que realizó el Observatorio de la Islamofobia en los medios, eh, las mujeres musulmanas suelen ser presentadas en los medios de comunicación como oprimidas y esta represión eh, suele recaer en la religión y el derecho de llevar hijab por lo que termina siendo considerada como una víctima o amenaza y se crea una representación mediática lejana de la realidad. En referencia a esto me gusta mucho una cita de Mireia Estrada que resume muy bien la idea de el, esta idea, que el hijab es un tema tan banal y al mismo tiempo tan lleno de significado que lo cojas por donde lo cojas, te equivocas. Si lo defiendes, ignoras a las chicas que han estado obligadas a llevarlo, si lo condenas, ignoras a los que eligen llevarlo libremente. Entonces, para, para conseguir dicho objetivo, el proyecto se divide en tres fases. Una primera fase, que es de monitoreo. Esa fase implica el análisis de diarios españoles y belgas. Primero, se elaboró una metodología de análisis de diarios con expertos en la materia, periodistas, eh, organizaciones de la sociedad civil, actores, actores musulmanes. Eh, la base de esta metodología fue eh, el, el, análisis crítico del el análisis del discurso crítico y pensamiento social de Teun van Dijek. Y a partir de esta metodología se están haciendo análisis a tres diarios españoles, que en el caso de España son El País, La Razón y ABC. Y tres diarios eh, belgas, Le Soir, La Derniego, y un diario flamenco, Het News. Este análisis se realiza en tres periodos de cinco meses. Eh, una vez se analiza un periodo, se discuten los resultados con organizaciones y miembros de la sociedad civil, también con periodistas, se involucran a periodistas y se involucran al el objeto, el target group que serían las mujeres musulmanas. A partir de este análisis se crea un informe eh, y el resultado son tres informes. Luego se crea un informe por país y un informe comparativo de los resultados de, tanto de Bélgica como de España. Y para terminar esta fase se quiere crear eh, una guía eh, para evitar los estereotipos de género antimusulmán y promover la inclusión de la voz eh, de las mujeres musulmanas en los relatos eh, públicos. Eh, lo que se pretende es hacer recomendaciones que puedan ser transferibles a toda Europa. Por esto eh, se, han se ha creado un consejo asesor para involucrarlo en el proyecto eh, de países eh, de Finlandia, de Alemania, de Bosnia, de Bélgica y de, eh, de, Alemania y de España. Perdón. Eh, después, en una segunda fase, que es la fase de las formaciones. Para esto se han creado dos materiales, un primer material, que son unas directrices para formar a los medios de comunicación en inclusividad y prevenir la islamofobia de género. Estos, con estos materiales se forma a estudiantes y futuros periodistas y se hacen formaciones en universidades. En, en principio, tenemos, hemos hecho dos en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Blanquerna-Ramón Lluy Y tenemos previstas dos formaciones más en Madrid en enero. Y un segundo material, que es un kit de herramientas para luchar contra la islamofobia de género, que este que material va destinado a los actores musulmanes y a las organizaciones de la sociedad civil. Y también se han hecho varias formaciones en España, una en Murcia, una en Valencia, Madrid y Barcelona. Y, por último, una tercera fase, que es la fase de concienciación, en este sentido hemos creado dos convocatorias para seleccionar 12, 12 ensayos sobre islamofobia de género y seis campañas de concienciación. Vamos a seleccionar ocho ensayos en, en España y cuatro en Bélgica y cuatro campañas en España y dos en Bélgica, esto es por criterios territoriales y eh, una vez seleccionados se va a hacer un hub en Barcelona, está previsto que sea el mes que viene, en noviembre, donde eh, cada, o sea, las propuestas puedan ser, podrán ser presentadas, discutidas, también se formará a las personas que hayan creado estas campañas eh, en materia de, con, de cómo crearlas y perfilarlas, y también en este hub se eh, quiere crear una declaración que pueda ser transferible a toda Europa, donde se establezca el contexto, de la el contexto actual y el estado de la islamofobia de género en, en España y cuáles han sido las contribuciones que ha hecho nuestro proyecto para esto. Y por último, eh, se va a hacer una conferencia final en Bruselas, donde se van a presentar y debatir los resultados de la primera fase, que son del análisis de diarios y, un, y la guía transferible a toda Europa. Y, en segundo lugar, se van a presentar los resultados de las campañas de concienciación que han sido seleccionadas previamente. Pues muchas gracias, Humaya, Yo creo que ya tenemos una visión muy, muy, muy completa, un mosaico de, de experiencias muy, muy diversas, todas en el mismo... En el, en, en el mismo ámbito, eh, que es este ámbito del Congreso. Eh, casi has contestado la pregunta, pero bueno, quizás puedas, eh, eh, puedas luego concretar. Eh, ahora ya quizá de una manera mucho más rápida, sí que nos interesaría, como estáis ya casi todos en fase de… Conclusión, algunos incluso ya habéis ejecutado el proyecto. Eh, que nos dierais unas pequeñas pinceladas. No somos el punto nacional de información. Nos debemos a vender nuestro libro. Y nuestro libro es que participéis de nuestros programas y cuáles son las dificultades y las luces y las sombras en ese proceso de poner en marcha una iniciativa a través de estos formularios y, y digamos de esta de esta burocracia. A la hora de diseñar vuestras de vuestras propuestas, en el previo puesto que estáis trabajando directamente con la sociedad civil, ¿cuáles han sido las estrategias que habéis seguido para decir este sí, este no, por qué este colectivo, por qué este no, eh, y luego en el post, cuáles son los resultados, cuál es la cuál es, cuál es el impacto del, del proyecto, como por primero, ha, yo creo que lo ha aclarado más que el resto, por supuesto que uno de los puntos valorables en los eh, proyectos, que ya sabéis que estos proyectos los evalúan eh, expertos independientes, van a tener una... una, una ...una grid de estas y van a ir eh, puntuando... ...entonces hay, hay hay un punto crucial... ...que es el, el, el punto de la difusión, del impacto... cómo lo, lo, lo habéis diseñado esto que le estáis terminando, cuál es este impacto real, porque ya podemos hablar con resultados con resultados reales, pero eso, en el previo, cuál es la estrategia a la hora de seleccionar, en el caso de, de Pivot, y tenemos aquí dos ejemplos muy, muy relevantes, en el vuestro nos lo podéis adelantar, y cuáles son los resultados y el impacto que habéis tenido en, el, en, en, en vuestros proyectos. Empezamos por ti, eh, Antonio. Muy bien. Eh... En principio te doy varias dimensiones, es decir, las dimensiones obviamente de, de cómo hemos construido el consorcio, porque sabéis que eh, estos proyectos tienen que eh, diseñarse y, y luego gestionarse a través de un consorcio. Entonces, en este caso, eh, nosotros lideramos este consorcio y hay dos factores fundamentales. La primera es generar confianza en actores que podrían eventualmente participar a otros consorcios y deciden que deben contigo y la otra parte es justamente cuáles son los criterios. Ahora hay que ser práctico y realmente pragmático hay que decir que realmente nosotros vivimos el día a día y estamos en contacto con diferentes realidades y sobre todo somos socios y miembros de varios networks varias redes europeas que no tienen una eh, un, no comportan un esfuerzo económico, la participación en ellas pero sí que realmente nos dan la posibilidad de conocer muchas realidades a diferentes niveles, en diferentes ámbitos en Europa. Entonces, este es fundamental y es un consejo que quiero realmente compartir con todos vosotros. A raíz de estos consorcios, por ejemplo, eh, nuestros partner en Roma era Ecom y nuestro partner en Berlín era ITC, eh, son dos miembros de eh, Culture Action Europe, eh, Acción Cultural Europea, que es una de las principales networks del sector cultural y creativo que hay en, en, en Europa. Y, precisamente, una más representativa porque es también un network, una red de redes. Así que, e, e, involucra también oh, varios sectores eh, de, de la cultura y de la creatividad. A raíz de esto, lo que luego podemos dar en, el, en, el, en el, identificar cuál ha sido realmente el criterio para elegir, ha sido identificar una dimensión muy próxima al territorio. Entonces, en este caso, a nivel de Berlín, hemos trabajado y eh, quisimos trabajar con una asociación muy cercana que hacía un trabajo de barrio. Con comunidades, eh, eh, tanto locales como de migrantes. Eh, Por el tema que de, que la de la mediación es crucial, ¿no? Exacto. En este punto, obviamente, uno de los principales factores era mediación artística y mediación claro. intercultural. Y era un colectivo de hecho y una asociación eh, compuesta por artistas, animadores, es decir, entonces expertos en mediación artística y mediación cultural. Sí. A nivel romano, a nivel de, de, de, de, de, de Italia en este caso, y en Roma, hemos trabajado con otra entidad que trabaja más a nivel nacional, a nivel de país, ¿vale? Entonces es, son expertos en formación, siempre el sector de la cultura, integración. Tenemos que ir de prisa, me están dando el toque. sí Muy bien. Sí. Y la tercera, a nivel, eh, somos nosotros que tenemos tenemos más una dimensión macro, una dimensión europea, internacional y entonces hemos tocado a nivel tanto geográfico como de competencia estos tres niveles y esto es el momento de crear el consorcio. Hacer un proyecto donde la metodología principal era lo de la coparticipación, y de la cocreación, obviamente era parte del mismo proyecto implementar una metodología para poder involucrar comunidades de diferente naturaleza y que fuera pertinente para el proyecto y lo hicimos a través de la formación. Lanzamos una convocatoria claro. pública que nos permitió al sector de la cultura y la creatividad y también a las comunidades que trabajan con migrantes de poder recibir una formación en, en el ámbito de la coparticipación, de la cocreación y esto ha creado una comunidad de 20, 30 eh, organizaciones asociaciones, tanto en el ámbito de la cultura como en el ámbito de, la, de, la, de, de, de los derechos eh, de los migrantes, eh, de la integración de los migrantes y ha permitido, obviamente, generar este tejido que lo ha acompañado todo el proyecto uh -huh. eh, entonces este es el segundo elemento que justamente estabas preguntando eh, a nivel de eh, lo que nos deja, Eso es. más rápidamente es output, sí. eh, primero hay que decir que sí, el proyecto se puede acabar, pero estos son proyectos ...donde se puede realmente medir el impacto mucho más adelante y no mañana. Es decir, yeah. sí que hay algunos criterios, algunos elementos que tendremos que poner... ...justamente en el se formulario entiendo. de justificación y entonces allí os lo cuento. Vamos a <risas> tener una, una, una publicación de mejores prácticas, de 26 mejores prácticas... ...que vamos a publicar en la página web oficial del proyecto... ...pero que también forma parte de un indicador de este proyecto mismo. También algo que podéis utilizar todo el sector que quiere trabajar en el, en el que quiere presentar proyectos de europa creativa porque justamente vais a tener ejemplos de proyectos y de modalidad de organizaciones que puedan funcionar eh, en, en el caso que quisiera presentaros luego hay otra parte que es una y e brochure es decir una presentación del proyecto y una, un recorrido a través de todo lo que pueden ser las amenazas relacionadas con la falta de integración el racismo eh, y, y, y todo lo que son las temáticas que se han tocado y cómo se han respondido y, eh, a lo largo del proyecto. Entonces es una eh, brochura in interactiva. Eh, y finalmente un diccionario eh, mm. intercultural, eh, que es un eh, esfuerzo colectivo, tanto de todas las comunidades que han participado al proyecto, como de los miembros del consorcio y buena parte de los beneficiarios, que han propuesto palabras y definiciones que consideran determinantes para la comprensión y para declinar el fenómeno del diálogo intercultural y de la mediación intercultural. Entonces, ahí, por ejemplo, esto ha sido un esfuerzo bastante largo y, y, y venía también de otras experiencias. Entonces, hemos completado un, un trabajo que ya se había empezado en otros ámbitos y que vais a encontrar también en la página web. Y finalmente, Out of the Record, es decir, no estaba previsto como un indicador, pero como tú bien dices, eh, son proyectos en los que luego, de alguna forma, tenemos que transmitir eh, recomendaciones, eh, sugerencias eh, para la comisión para los donantes que tendrán que diseñar la nueva línea de financiación tendrán que dar nuevas prioridades. Entonces sí que hemos preparado también un pequeño documento en el que vamos a dar recomendaciones que salen desde este proyecto mismo. Entonces esto son lo que realmente luego serían la fuente de verificación y los indicadores de lo que nos deja este proyecto. Más allá obviamente todos los audiovisuales, de documentales que hemos creado y que estarán a disposición eh, tanto del proyecto del público y del... Eh, que en este caso, la Dirección General de Educación y Cultura, que es mm. lo que apoya este, este programa. Eso para, para ir... Eh, muy interesante decir, este, muy claro. Efectivamente, esto es lo que interesa, porque queda, queda, queda constante... Permíteme un punto sí. solo, perdona. Es importante <risa> también, muchas veces se dice, hay una cofinanciación, hay un apoyo por parte de la Unión Europea del 40% o del 30% Perfecto. o del 20% en función de eh, la cantidad que se está solicitando. Eh, y, Sería interesante saber que en este caso, en este proyecto específico, eh, justamente siendo nuestra organización una organización que vive de lo que produce y no hay muchos recursos para poder cofinanciar, sí. no obstante no sea un esfuerzo tremendo si se sabe también en manejar y gestionar el presupuesto, pero sí que hemos conseguido tanto financiación a, a nivel de autoridades locales, siempre presentando pequeñas convocatorias, en este caso la Diputación de Barcelona, y también en el sector privado, en este caso el sector de los bancos, es la obra social La Caixa, que es una fundación de la principal entidad financiera de España, que probablemente alguno de vosotros conoce, pero sí que tiene programas y tiene también eh, sobre integración, impacto territorial y últimamente está organizada también en eh, áreas geográficas y en comunidades autónomas, es decir no se trabaja a nivel de todo el Estado y se intenta tener un impacto y poder financiar diferentes proyectos en todas las comunidades autónomas, mm. entonces se evita también eh, que haya una, un desfase, una falta de balance mm. entre por ejemplo lo que puede ser Cataluña, Madrid y otras comunidades autónomas, mm. también es interesante y ahí sí que hemos conseguido otra cofinanciación que nos permite de alguna forma cubrir mm. lo que son nuestras obligaciones financieras respecto al proyecto eh, sí, porque que Creo que es relevante tenerlo sí, en consideración. Muchas gracias. Hoy no hemos hablado de esto porque, como he dicho, nos hemos fijado en los casos prácticos, pero estos programas son subsidiarios, es decir, que dan una parte, un porcentaje del presupuesto global. Tenéis que cofinanciar con otra parte. Y, como ha dicho Antonio, hay maneras de subsanar ese escollo, porque finalmente es un escollo. Hay ayudas locales, regionales, en fin, En ese hablaremos en otra, en otra ocasión, en caso de que, de que os interese entrar en detalles. Pero por volver al tema de los outputs, de los resultados, lo ha dicho muy claro, nuestra teoría es o al menos la mía, es que la, la, la, la Comisión invierte, invierte eh, eh, a través de estos proyectos en, en convocatorias como esta, porque lo, el resultado de estos proyectos son documentos que les sirve luego para redactar sus políticas. Es decir, que ahora ya saben qué pasa con las mujeres musulmanas, ahora ya saben o sea, qué, qué ocurre con el tema de la inmigración en temas de música, o ya saben lo que pasa con el discurso del odio. Es decir, que les dais un retorno que les es extraordinariamente interesante para y por eso lo paga, porque es como si diera una consultora para que le hiciera un documento. Es más o menos un poco este el escenario. Muy deprisa, porque sí. vamos ya muy mal, y respondéis precisamente concretamente a estas dos pues, preguntas. Pues de manera muy resumida, eh, también, ¿no? Esa manera de construir conjunta se basa en redes ya tejidas previamente y en objetivos comunes ¿no? con los que queremos abordar y, y, y aportar y contribuir al cambio. Eh, en cuanto a impactos, resultados, todo este trabajo de narrativas va muy al cambio de imaginarios, ¿no? también son impactos que, que hay que ir dejando semilla para poder... Eh, ir viendo los resultados, pero el proyecto sin duda se marca, ¿no? Unos resultados muy concretos en, en dos ámbitos, ¿no? En cuanto a alcance y también en cuanto a la, la evidencia y prueba, ¿no? En ese sentido, de manera muy, muy rápida, eh, evidenciar, bueno, pues hemos llegado desde, desde España en concreto, ¿no? Por no ampliar a los dos países a 900 personas de manera directa con, forma, con formaciones, con charlas, con con encuentros para eh, identificar, ¿no? ayudar a identificar esa desinformación, hacer ese vínculo de las estrategias que hay detrás con los discursos de odio. ¿no? Y son personas, eh, periodistas, eh, ámbito universitario, académico, estudiantes, eh, organizaciones del ámbito social. Eh, que tienen ese poder ¿no? de ampliar, de, de seguir difundiendo. Entonces, para nosotros ese valor, esas formaciones que hemos construido junto con Maldita, ¿no? de, de ir más allá no solo de cómo identificar ¿no? con A, B y C, sino qué está detrás, sentimos que es muy valioso para que haga el clip ¿no? en esas 900 personas, sobre todo lo que se puede cambiar. Eh, claro, la, la, el proyecto también implicaba a Oxfam, ¿no? ese, ese es el hacer de Oxfam, esa movilización última, sin esa movilización ciudadana no podemos esperar cambios. Entonces, en, en ese sentido, el proyecto aborda el, el objetivo de alcanzar a 15.000 personas, que una comunidad de 15.000 personas, que no solo estuvieran formadas e informadas, sino que dieran el salto, el chip, para poder actuar, para contrarrestar la desinformación. Y en ese sentido, el proyecto ha alcanzado a más de 18.000, todavía estamos ahí elaborando los informes finales, ya prácticamente más de 18.000 personas en España para eh, eh, actuar y... Dar, eh, movilizarse ¿no? y, y contrarrestar esos discursos, es decir, no solo no viralizar bulos y desinformaciones que siguen alimentando esos prejuicios y, y, y esos imaginarios ¿no? Que, no, que no corresponden con, con la realidad y nos dan una imagen totalmente distorsionada de lo que es ser migrante y lo que son las personas migrantes, sino que también no actuar. Y en este sentido tenemos indicadores que nos permiten ver el valor ¿no? y el resultado de las iniciativas y es que, por ejemplo, en dos meses de campaña eh, de julio a... A, a inicios de septiembre en una campaña digital ¿no? para aportar esa información y herramientas a la ciudadanía de manera ya más amplia, pues bueno, el, el, el WhatsApp Bob, una herramienta de maldita que sirve para verif verificar. ¿no? Si hay una, algo que os genera duda, que apela ¿no? al ámbito, bueno, en general, pero en específico, con la campaña, 5.000 personas ¿no? se, se, se sumaron a ese WhatsApp, ¿no? dispuestos a saber qué informaciones si son veraces o no, y, a, y activarlas. Y desde que comenzó el proyecto, más de 4.000 alertas se, se han generado. La ciudadanía ha actuado, ha dicho, oye, mira, esta información que me ha llegado por WhatsApp, podéis Gracias. comprobar si es, es, es verídica o, o, o es un bulo. Entonces, es, esos indicadores nos permiten ¿no? identificar que, bueno, que hay una acción, ¿no? hay un paso, ¿No? De, no solo de que estás informado y que, y que identificas, sino que vas un paso más y dices, bueno, yo esto ya no difundo y quiero saber, ¿no? además, cuál es el desmentido y lo y lo, y lo difundo. Y luego, en el ámbito de estos productos, de qué queda, de, de además de lo que atraviesa las personas con las que hemos podido eh, trabajar directamente, es en, en esos productos. ¿no? Eh, hay recursos en la página de la campaña Frena y Verifica en Maldita. Eh, tenéis eh, identificadas esas narrativas eh, que, que, eh, que van vinculadas a, a ese posterior discurso de odio, esas desinformaciones que pretenden. Eh, tenéis eh, un, un documento muy valioso, que es el barómetro de la desinformación y los discursos de odio, con un contenido, con una granulidad, eh, porque la metodología fue realmente mm, diferenciadora, participativa, donde nos, nos da no solo datos cuantitativos, sino de... De, de ahondar más en por qué las personas ¿no? sienten o cómo perciben a, a, la, a la población migrante. Eh, tenemos también un escape room que Maldita desarrolló ¿no? para ir formándonos. Eh, tenemos el contenido de las, de, de las formaciones, ese guión de lo que hemos seguido. Eh, eh, se han elaborado desde Maldita y desde Open Police también en, en Italia eh, estudios de caso que nos, ponen en el, nos permiten abordar esos temas que todo el mundo dice, pero bueno, ¿será verdad o no será verdad? ¿Cómo, cómo sí contribuye a desinformación? ¿Cómo a los menores no acompañados? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo esa desinformación está construyendo un, un, un, unos mensajes, unas narrativas ¿no? que, que nada tiene que ver y que les desvirtúan y, y, y hacen que la población ya genere un rechazo, un miedo, que es en la última instancia mm. lo que pretenden? Eh, tenemos muchos recursos ¿no? que también lo que tú dices para la ciudadanía, para herramientas, para... Ay, ¿Cómo hago yo si está... para saber si esta... Si esta eh, imagen es falsa, ¿no? Entonces hay herramientas para el uso y, sobre todo, para nosotras es muy importante también que lleguen a la Unión Europea, que eso permita generar esa evidencia y también ese cambio en políticas, porque podemos trabajar mucho a nivel, ¿verdad? De, de, de, de imaginarios, pero es necesario que la política pública acompañe, ¿no? Y haya políticas de, de, de, de, de asilo, de acompañamiento. Que sean realmente eh, que, que faciliten la integración y, y la igualdad de derechos de, de todas las personas y oportunidades. Muchas gracias. gracias. Ya dos pinceladas así rapiditas, rápiditas. Vosotros jugáis con ventaja, pero el tema de la música tiene esa especie, es una, ¿no? una, una vía inmediata, o sea, casi sin palabras, de, de comunicación y de solidaridad. Es verdad que ahí tenéis esa ventaja, pero seguramente que habéis tenido también en cuenta estos temas, ¿no? del de, de impacto y de las, eh, las estrategias a la hora de. de Sí, Le bueno, efectivamente, que... al, mm, al trabajar nosotros con la música, la música es mucho más inmediato, claro. mm, Tanto para quien la hace junto, los músicos entre ellos, como con los músicos con el público. Es, es algo que entra sin, sin preámbulos y sin necesidad de, de introducciones previas. De esta manera, bueno, hablando un poco de cómo hemos buscado los socios, los colaboradores, pues nosotros… Los, los artistas. Y los artistas, claro, los artistas ya ha comentado un poco sí, cómo sí. hemos llegado a ellos tirando de los hilos, pero los colaboradores, nosotros es verdad que era la primera vez que nos presentábamos a un, a un, a un proyecto europeo, pero también es verdad que nosotros tenemos muchos amigos uh, en sí, en España y fuera de España. Tenemos mucha gente que conocemos, mucha gente que nos quiere, que nos da confianza y mucha gente, sobre todo, afín a nuestro planteamiento político, a nuestro, a nuestro entre comillas, activismo que, que trabajamos día a día en nuestra vida personal. Entonces, claro, uno de los, de, de los puntos fuertes de nuestro proyecto, yo creo, visto luego, desde el de después, ha sido que los actores eran muy diferentes entre sí, ¿sabe? Que Nosotros somos una agencia de producción musical, había un festival de jazz, había una sala que se dedica a una sala de concierto en un barrio de, de, de migración en Berlín, había otros que se dedican a, a la comunicación en, en los ámbitos también migratorios, había otro festival en una isla griega donde se implicaban a los a lo, a lo migrantes que vivían allí, que no se podían mover a otra parte, en fin, había un poco de todo. y Entonces cada uno tenía inquietudes e ideas que, que a lo mejor sorprendían el otro y dice, mira, pues por ahí puede, puede, puede funcionar la cosa. Y ha sido un proyecto heterogéneo por parte de sus componentes, pero que luego todo ha ido en la misma dirección y se han puesto en común las ideas que, que iban surgiendo, porque no todo lo que se escribe luego luego se te, se te ocurren más cosas cuando el proyecto está en marcha, vosotros lo sabéis. Y como visibilidad y difusión del proyecto, pues lo que decíamos, se trata de música. El, nuestro proyecto es Sound SoundRus, la ruta del sonido. Entonces nosotros hemos ido organizando conciertos, la gente los veía los conciertos y hemos, nos, ha, nos ha cogido una pandemia en medio con lo que ha significado la pandemia para, para la música en directo, uh -huh. el, el desastre más, más grande que, que, que, que hubiésemos que podido imaginar. Pero aún así nosotros, por ejemplo, al hacer música en directo, nunca nos hemos creído ni nos ha interesado el, la música en streaming, por ejemplo. A mí personalmente es algo que me es ajeno y no me, y no me interesa porque, bueno, porque un concierto tiene que tener otras características por cómo veo, veo yo las cosas pero nosotros hacíamos el streaming de antes de la pandemia. Los conciertos que íbamos haciendo los retransmitíamos en streaming. Y entonces, en eso sí que éramos unos novatos, porque lo hacíamos con los teléfonos, a través del Facebook, era una cosa bastante así amateur. Pero lo hacíamos no solo para que se pudiera ver, luego la con la pandemia lo hemos seguido haciendo, no solo porque se pudiera ver en las casas de los vecinos y eso, o en, o en los otros países de los socios, sino también porque los mismos artistas pudieran avisar a la familia y a los amigos de sus países y, y, y se pudiesen retransmitir en, en, uh, en sus casas, cuando, do, donde no podían llegar de otra manera. Hemos hecho un montón de videoclips entre los que hablaba Fuji, hemos uh, grabado el CD que os dio un recopilatorio de algunos de los grupos que han, um, que han participado en el, en el proyecto. Y bueno, tenemos una base de datos, un, uh, un roster de artistas y de bandas que es bastante grande, son como una, centenares de bandas. Y esa es una parte que quizá eh, estaría bonito desarrollar más, el hecho de que nuestro planteamiento al ser una agencia de contratación era crear una agencia que se dedicara, bueno, crear o ampliar nuestras facultades para ser una agencia que se dedique también a la contratación de los grupos que iban surgiendo en el proyecto. Es algo que hacemos, pero claro, nos hubiese gustado hacerlo más. Es algo que seguimos haciendo con HH34, con One Pack and Fellows y con otras bandas que han, que han gravitado por el proyecto. Entonces, eh, ha sido muy interesante esto de que el, el, la continuidad es, a, es algo íncito en lo que hacemos uh, todos los días. Y hablando de continuidad, y, y para referirme al, a la cofinanciación, a lo que hablaba Antonio, Antonio antes, pues um, se me ocurre que una manera de tener continuidad es la búsqueda de, de, de cofinanciación. Estos proyectos están financiados el primero al 80% y el segundo al 60%. Esto significa que el 40% te lo tienes tú que buscar en, en tus redes locales de financiación. Y claro, a, al acudir nosotros, a ayuntamiento, a junta, a universidad, a todos los que podían a, interesarle estos argumentos, pues acaban por conocer el proyecto, además de mm. inyectar un poco de, de dinero y de, y de apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora mismo. Todas estas esta entidades que, que he numerado, pues ya saben pues que, existís, lo que, claro. que, que existimos y ya saben que existen estas bandas. Claro. Y ahora mismo, sin proyecto, pues uh, nos van llamando y, y, y, y, y le están dando es una, una continuidad a aquello. No. Una, buena, buena, una manera de contacto, sí, Eterna. Claro. Humaya, el tiempo está ya justo. Vale, pues muy <risa> rápido. Realmente tú es la que más has incidido en estos términos, o sea, que por eso decía que. El, ya, posiblemente es una información que ya has, que ya has dado, pero si quieres concretar en algo preciso, pues esta es un... Sí, bueno, también quería destacar que es importante establecer sinergias entre proyectos, porque en realidad llevamos, eh, o sea, líneas de actuación muy similares. Muy similar, ¿eh? Eh, también la importancia de un plan de comunicación para comunicar los resultados, es. difundirlos, crear debates públicos. También creo que es importante implicar a los, al target group en todas las fases del proyecto. Desde el inicio. Desde el inicio y utilizar los resultados, el impacto. Nosotros somos un proyecto que aún se está implementando para crear, cambiar imaginarios, implicar a, las, a los colectivos afectados, en este caso a las mujeres musulmanas, musulmanas. y también incidir en, en los medios de comunicación y en los futuros periodistas. Así que. Pues nada, muchas gracias a los ponentes, a los artistas. Y bueno, para concluir, volver a insistir que nosotros somos el punto nacional de información de estos dos programas y que retomando un poco ciertas pinceladas que se han dado y ciertas reflexiones, también queremos eh, combatir contra el imaginario de que los proyectos europeos son difíciles porque no lo son. Y si lo son, para eso estamos nosotros. Muchas gracias. gracias.